Una huelga que empezó a las 6 de la mañana de este martes en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís en demanda de la construcción de un puente y servicio de agua potable fue dejada sin efecto al mediodía luego de que los dirigentes Hipólito Almonte y Joel Martínez se reunieran con el director de la Plaza Nordeste de la Policía Nacional General Olivense Minaya en la oficina del Pastor David Phil el ingeniero Pagán eh, viene, por cierto, dentro de un par de semanas, una semana, yo, una semana. Dentro de una semana si Dios quiere, al asunto del hospital, que ya está licitado, ya hay siete contratistas, se le va, se le va a buscar el espacio aquí a ellos, en, en el hospital donde tienen que ubicarse cada contratista. Y ya Pagán habló con ellos, ellos lo escucharon en Hanfree, donde el ingeniero Pagán le dijo que por solicitud del señor gobernador, don Juanito Antigua, le solicitó el puente de Valle y el puente de de Ugamba, que ya está el presupuesto, ya se hizo todo, pero que él a partir de enero, a final de enero, cuando esté el presupuesto 2019 o a principios de febrero, van a estar pues, haciéndole el puente, ¿sí? Nos dijo, francamente, que no tenía presupuesto en la mano, pero sí que en el nuevo presupuesto, el puente estará siendo construido. Pero además, la comunidad, tiene y necesita verle la cara al ingeniero Pagán en el terreno que nosotros realmente hemos estado reclamando, por lo que le solicitamos general también que nos ayudara en esa parte de que el ingeniero fuera a la zona afectada y pueda palpar el mismo lo que es la necesidad macro de nuestro sector. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.